Hola amigos, en esta oportunidad vamos a aprender a editar la página de la tienda utilizando Divi Bien, nosotros ya hemos cargado productos fíjense aquí a WooCommerce tenemos ya varios productos cargados vamos a mostrar ahorita los productos que tenemos ahí están los productos que tenemos cargados ya en nuestra tienda hemos creado también categorías Sí, aquí la tenemos. Vamos a dar clic. Entonces, yo asumo que ustedes también deben haber creado ya sus categorías y también sus productos para cada categoría. Bien, si nos vamos aquí a la página de, de la tienda, o sea, vamos a visitar la tienda, vamos a abrirle otra pestaña. Bien, Por defecto, entonces, se muestra esta, este diseño. ¿Sí? Y como ven, no... Divi en esto no nos da la posibilidad de editarlo con Divi Builder ¿no? Entonces vamos a ver cómo podemos hacer para poder editar nuestra página de la tienda Y poder acomodarlo a nuestro gusto Muy bien, vámonos a regresar aquí Vamos a crear una nueva página Vamos a crear una nueva página y a esta nueva página la voy a llamar mi tienda. ¿Sí? Entonces aquí pongo mi tienda. Le damos clic a publicar. Publicar de nuevo. Y ahora voy a empezar a construir esta página usando Divi Builder. ¿Sí? Le damos clic ahí a... Divi Builder Muy bien, estamos en el constructor visual de Divi Builder Vamos a construir desde cero Podemos crear algún diseño también Pero vamos a construir desde cero Bien, desde aquí nosotros ya podemos ir haciendo la maquetación Por ejemplo, voy a decir que voy a añadir una nueva fila Sí, en esta nueva fila voy a añadir un módulo a ver, vamos a ver, vamos a añadir el módulo de deslizador. Sí. Vamos a editar esto. Vamos a poner aquí, por ejemplo, Bienvenido, bienvenido a mi Bienvenido a mi tienda, por ejemplo. De repente ustedes pueden poner algo más bonito. Vamos a hacer que no haya botón. En el cuerpo vamos a dejar esto así nada más. Bien, ya sabemos que esto nosotros lo podemos editar. ¿Sí? Muy bien, en el fondo vamos a ponerle... Vamos a cargar una imagen. Por ejemplo, esta. Ya que la temática de mi tienda es de herramientas. Vamos a subir esta imagen. Muy bien. Bien, y así podemos ir. Así podemos ir editando todas estas opciones. capa superpuesta, vamos a decirle que sí, aquí podemos ponerle algún color. Muy bien. Bien, de esa manera ustedes pueden seguir editándola. Bien, vamos a... Vamos a aquí el contenido, vamos a duplicar esto, ya que una vez que lo tenemos, tenemos el diseño ya hecho, vamos a duplicar una vez más y vamos a poner aquí... Otro texto, por ejemplo, para que se muestre este, estos sliders. ¿sí? Y aquí vamos a poner otro texto. Muy bien, entonces de esa manera hemos creado aquí un módulo. Vamos a añadir eh, una nueva fila, pero esta vez esta fila quiero que sea, si de esta manera, vamos a hacer que sea, a ver, así. Bien, es una fila con dos columnas. En la primera columna voy a poner, voy a poner el módulo de tienda sí, y ahí en el módulo de tienda voy a mostrar los productos recientes muy bien voy a decir aquí que solamente sea se muestren nueve productos muy bien podemos seguir editando esto Aquí en elementos le vamos a poner que muestre la paginación. Si ¿Sí? vamos a guardar esto, que muestre la paginación significa que aquí, por ejemplo, muestre estos números: 1, 2, 3, etc. Sí, eso es por por este lado, pero quiero que sea de tres columnas mejor. Entonces, vamos al ajuste de este módulo, contenido. Columnas, quiero que sean tres columnas Sí, ahí tenemos tres columnas Bien, le damos a guardar Aquí, al lado derecho, voy a poner otro módulo Voy a poner un, una barra lateral Sí, fíjense aquí Aquí también en esta página, la que viene por defecto, tiene una barra lateral, ¿no? porque tiene unos, unos widgets Que no, no son propios, digamos, de... De la tienda, ¿no? O sea, de, para una tienda Vamos a cambiar esos widgets por otros Entonces aquí, barra lateral Guardamos los cambios Y aquí en los widgets Fíjense, nos vamos Nos vamos nuevamente aquí al escritorio Lo voy a abrir en una nueva pestaña Lo voy a pasar para este lado Y aquí nos vamos a Apariencia Widgets Y aquí en los widgets de la barra lateral Vamos a sacarle estos widgets Vamos a quitarle Borramos aquí. Borramos aquí. Borramos este widget de meta. Borramos aquí. Y en cambio vamos a ponerle un widget de búsqueda de productos. Lo añadimos a la barra lateral. Vamos a ponerle un widget de categoría de los productos. Podemos ponerle varios widgets. Los widgets que ustedes consideren necesarios. Podemos ponerle un widget de productos ¿sí? productos recién productos vistos recientemente productos por puntuación podemos ponerle varios widgets aquí ¿sí? los widgets que ustedes consideren necesarios vamos a ponerle esta también ¿sí? fíjense entonces en la barra lateral tenemos todos estos widgets ¿sí? categoría de productos vamos a vamos a sacarlo vamos a borrarlo esto solamente nos vamos a quedar con estos por el momento, pero podemos ponerle más ¿sí? entonces vámonos aquí a nuestro a, a nuestra página que estamos, nuestra página Mi Tienda que estamos maquetando, vamos a darle clic aquí a estos tres puntitos vamos a guardar guardamos y vamos a refrescar aquí para que se visualice los widgets que ya hemos que ya hemos cambiado fíjense, así va quedando y aquí están los widgets, ¿verdad? El buscador, los productos. Y lo demás no sale porque todavía no tenemos, no tenemos, eh, no hemos realizado, digamos, otras, otras acciones. Bien. Voy a añadir otra fila más aquí. Y voy a añadir una, una nueva fila y voy a insertar el módulo de código. ¿Sí? ¿Y qué voy a poner en ese código? voy a insertar. Aquí tengo el módulo de código y voy a buscar aquí en internet, voy a buscar, fíjense, short codes de WooCommerce. Sí, vámonos a ver. Vámonos aquí al, a los documentos oficiales de WooCommerce. Y por ejemplo, este aquí en, vamos a poner un shortcut para que muestre las categorías padres. Voy a copiar este shortcut, me voy aquí y aquí en el módulo de código voy a pegar ese shortcut. Sí, automáticamente aquí seguramente se nos va a mostrar las categorías. ¿Ven? Ahí se nos muestran las categorías padres. ¿Sí? Bien, vamos a poner un módulo más aquí, vamos a agregar una nueva fila, vamos a añadir esa fila y vamos a poner una fila de llamada a la acción, a ver, una llamada a la acción y vamos a poner aquí, por ejemplo, suscríbase a nuestro boletín, suscríbase a nuestro boletín boletín semanal, por ejemplo ¿Sí? aquí le dejamos solamente este texto como ejemplo ¿sí? aquí vamos a... le dejamos aquí la palabrita suscribirse para que se visualice en el botón y luego aquí en enlace tenemos que ponerle la URL del enlace, ¿verdad? ¿sí? voy a poner una almohadilla nada más para que salga sobresalga aquí el, el botón ya esto también lo podemos editar verdad podemos cambiarle ya el, el diseño podemos cambiarle por ejemplo el, el color al texto etcétera podemos hacer un montón de cosas si ¿Sí? por ahora inclusive acá podemos, podemos añadir una fila insertar un módulo allí un módulo de texto Voy a insertar un módulo de texto y voy a poner aquí por ejemplo productos recientes. En mayúscula lo voy a poner. Productos recientes. ¿Sí? Vamos a ponerlo en negrita. She 1 y vamos a centrarlo. Bien. Le damos clic al check y ahora vamos a vamos a trasladarlo aquí ahí muy bien de la misma manera aquí vamos a vamos a poner una fila en esa fila vamos a añadir un texto un texto y aquí en ese texto vamos a poner todas las categorías todas las categorías negrita, centrado bien, ahora vamos a trasladarlo aquí arriba ahí bien si, sí, entonces de esa manera podemos ir maquetando nuestra página de tienda a nuestro gusto bien, una vez que hayamos hecho eso, vamos a darle, lo vamos aquí a esos tres puntitos le damos clic a guardar. ¿Sí? Listo. Ahora, vámonos nuevamente a nuestro escritorio de WordPress. Vámonos aquí donde dice Divi. Y aquí donde dice generador de temas. ¿Sí? Vamos donde dice generador de temas. Y estando allí, en Divi Theme Builder, vamos aquí a agregar, una, a agregar nueva plantilla. Clic allí. Y vámonos hasta abajo donde dice página de WooCommerce y señalamos tienda. ¿Sí? Una nueva plantilla para la página tienda de WooCommerce. Listo, le damos clic aquí donde dice crear plantilla. ¿Sí? Y se nos aparece estos aparece estos recuadros, le vamos a dar clic donde dice aquí añadir cuerpo personalizado y luego le damos clic aquí donde dice añadir desde biblioteca. Está cargando los diseños predefinidos. ¿sí? Está cargando la biblioteca, de diseños predefinidos. Y nos vamos aquí donde dice Páginas existentes. Y ahí buscamos la página que hemos creado, que se llama Mi Tienda, ¿verdad? Entonces, listo. Esta página Mi Tienda va a ser entonces la página que va a ser el, en la plantilla para la página, Mi Tien, para la página Tienda. ¿sí? Le damos clic nuevamente aquí a Guardar los cambios. ¿Sí? Y ahora fíjense cuando yo vaya, me vaya aquí a visitar la tienda, lo voy a abrir en otro enlace, en nueva en pestaña y fíjense ahora la página de mi tienda tiene este nuevo aspecto, ¿sí? Entonces es algo más personalizado, ¿sí? Muy bien, de esa manera ustedes también pueden seguir personalizando su página de tienda, ¿bien? Entonces espero que este pequeño tutorial les haya servido, nos vemos hasta la próxima.